Se ha demostrado que el 90% de los perros tienen algún grado de enfermedad en las encías. Eso es impactante. El 90% de los pacientes que entran a diario en consulta tienen una enfermedad y, sin embargo, no lo estamos tratando de manera efectiva. Además, el 30% de los perros de menos de 10 libras o 5 kilogramos tienen pérdida ósea al año de edad. Así que tenemos que empezar a cuidar los dientes de estos pacientes cuanto antes. Así que cuando hablamos del hecho de que el examen oral despierto es insuficiente para diagnosticar la enfermedad periodontal, sobre todo en las primeras etapas, necesitamos preguntarnos ¿hay alguna otra opción que no sea la anestesia? Orastreps es una prueba de diagnóstico periodontal que busca unos compuestos llamados tioles. Los tioles solo son producidos por bacterias patógenas periodontales, bacterias anaeróbicas las bacterias anaeróbicas que viven en las bolsas periodontales. Hora Streps es como un papel de tornasol para la enfermedad periodontal. Lo frota sobre las encías y cuanto más oscuro sea el color, más infección existe. Es una prueba de diagnóstico en consulta para pacientes con enfermedad periodontal y solo lleva unos pocos segundos. Donde realmente nos enfocamos es en los casos leves a moderados que simplemente no se pueden diagnosticar de otra manera en un examen oral despierto así que echemos un vistazo, en general se ven bastante bien, tienen un poco de sarro ahí atrás, y cuanto más oscuro se pone, más enfermedad presenta el paciente. Así que todo lo que tenemos que hacer es pasar esto por sus encías, así, y luego lo hacemos el otro lado, así. Si comparamos esto, probablemente estemos en 2+, aunque su boca no se ve tan mal. En realidad tiene una enfermedad de las encías bastante avanzada. Creo que debemos prepararla para una limpieza.